Hola, qué tal? Bienvenidos al nuevo video. Y pues bueno, Paul, ahora andamos en Boca de Tomatlán. ¿Cómo llegar aquí, Mario? Explícales cómo llegar aquí. Primero, si vienes en carro, pues agarras la carretera 200. Si vienes en camión, agarras un camión que diga Miss o Boca de Tomatlán, es el que te traías acá. Ajá. Color naranjita. Si vienes en taxi, pues nomás dices, voy a Boca de Tomatlán. O Ajá. si vienes herido, o Boca drive, de pues nomás, bueno, en Uberido o Boca de Tomatlán. Pero ahorita no venimos a Boca de Tomatlán, precisamente. Vamos rumbo, rumbo a, a, a Yelapa. Yelapa. Para que conozcan y nosotros conocer, porque fíjate, yo nunca he ido. Yo tampoco, no sé somos aquí de Vallarta, es la primera vez que vamos a conocer Yelapa. Va a ser primeras impresiones también de nosotros, porque la verdad no conocemos. Aquí en Boca de Tomatlán es la central donde están los taxis barcos, pues, que son los barcos Exacto. así, los botes. Por eso es que vamos a venir muy seguido aquí sí, a esta zona. tenemos que ir a muchos lados de aquí, a, de Boca de Tomatlán a muchos lados para allá. Ajá, sí, exactamente. Pues, bueno, ahí le vamos a dejar videos desde que nos vamos hasta llegar a Yelapa. Nosotros ahorita vamos a agarrar un, un taxi. taxi. Ah, y lo primero que deben de hacer es obviamente ubicar el muelle de aquí de Boca de Tomatlán. La distancia de Boca de Tomatlán a Yelapa es aproximadamente media hora. Más o menos aproximadamente Ajá Exacto Es más rápido de aquí Porque si en dado caso Agarraras un barco Allá en el muelle De Puerto Vallarta Es más mal, largo ¿no? el trayecto Ajá, y, y la verdad sí Es mejor aquí Más rápido Bueno Pau Ya compramos el boleto Sí para el Exactamente Ya casi ya nos vamos Ya de hecho ya está El barco que nos va a llevar Preparándose y nos averiguamos bien y el precio es de 100 pesos, 100 pesos mexicanos. por persona. 5 dólares. Ajá, Ajá exacto. exacto. O sea, tuvimos que buscar a, un, a la persona indicada porque no están aquí en el muelle. Dicen sí. que tienes que comprar el boleto a una persona allá. Antes. Sí, de hecho hay horarios, ciertos horarios para comprar el boleto porque no salen así de uno en uno rápido. Exacto. sino que que cada hora, cada media hora sale. ¿Y ¿Ya miraron? andamos gemelos ahora. Exacto, ahora, exacto. somos gemelos. <ríe> Vamos en la esposa de, de Enrique Peña Nieto, ya viste, la gaviota, ah, la, gaviota. La, gaviota la ocha, no. nuestro amigo Ya llegamos Mario, llegamos ya por fin llegamos a Yelapa. Mira cómo la. Ahorita Mario, tú vas a ir primero. Exacto, mira cómo. <ríe> cómo, cómo sí, tienen para, que enredar. Para detener la, la lancha. Pásale, pásale. Ajá. Muy bueno, Paul. Llegamos a Yelapa y gracias. Gracias. Y ahora sí llegamos a Yelapa. Guau, wow, qué bonito. Como un pueblito mágico pero de mar, ¿verdad? ¿eh? Ajá, muy bonito. Mira, Bien clara agua. el agua. <risa> Nos coordinamos al hablar, Mario, de lo bonito que está. La verdad sí me gusta, eh. Me gusta. Ay, luego los letreritos, qué bonito oh, wow. bien. Bienvenidos ¿Cómo ¿Cómo a inglés? Yelapa. Welcome, welcome. welcome. welcome. en Alemania. Ay. <risa> Aguas, Mario. de Bienvenidos a a Yelapa, ya llegamos a Yelapa. Ahorita vamos a ir a lo que es el recorrido, no recorrido, pues, sino que vamos a ir a una cascada que es conocida aquí en Yelapa. Sí, incluso, más que nada la identifican. Incluso ¿sí? nos dijeron que queda 15 minutos. Ajá, vamos exacto. a ver si es cierto que queda 15 minutos. Exacto, pero antes les vamos a dejar unas tomas y vamos a mandar hasta el aire. A caminar, ya ahora sí vamos rumbo a la cascada. Exacto, ahora sí D vamos rumbo a la cascada. Nos dicen que, que, sí? nos dicen que queda una a 15 minutos y una a una hora. ¿A ¿Cuál vamos? A la no de 15 sé, minutos. Hasta, ahorita ahí les vamos a grabar y les <ríe> vamos a decir bien. Aquí mucha decoración con papel de China, miren. Yelapa, hasta la mandaron a hacer. Sí, la mandaron a hacer, dice Yelapa. Mercadito y el apa. Wow, mira qué padre está aquí. Hay muchas cenadorías. Ajá. Hay mucho negocio de comida Ajá. Cascada entonces para allá Mira Mario, ¿ya viste? Sí, es Yelapa también Todo, todo estar relacionado a Yelapa Lo bueno que tiene el letrónito si te van indicando, ¿ah? Ajá, exacto Es lo bueno de aquí, de Yelapa Pero lo que se me hace bien curiosamente que vas por un pasillito pequeño, pequeño, pequeño. Sí, son puros pasillos pequeños. Aquí no son calles grandes. Fíjate, aquí se me imagina Puerto Vallarta. Pero al antiguo. Ajá. Bueno, estamos en Puerto Vallarta, pero se me imagina todavía aún más hace años atrás. Tu hermano Paul, ahí estaban nuestros hermanos, Mario. Ahí está, ahí nuestros nuestros brothers, el, el tuyo también. El hermano somos, de hermanos. <ríe> somos hermanos, somos hermanos. Sé Venden y muchas cosas. Vas caminando por el callejón para el rumbo a la cascada y hay mucha vendimia. sí de, hay muchísima de vendimia, vendimia de, de, de artesanía, pero personalizada con yelapa. Ajá, exacto. Y pues vas caminando. Ya ahorita, cuánto llevamos caminando, no sé, no llevo la cuenta. <ríe> Cinco, Pero, ¿Como 10 minutos? Sí, poquito Y pues miren, este es el bonito camino Fíjense que estaba hasta ahorita en el camino, está bien padre porque es empedrado. Sí, es lo, es lo bueno y lo que nos no, ha gustado. Porque fíjense que a otras cascadas que hemos ido es más senderismo, es más ir Ajá, excavando sí, por sí, las rocas, por sí, el río y por todo eso. Ay, se me hace que ya llegamos, Paul. Sí, sí. ¡Wow, Mario! Ay, se me hace que sí, ya llegamos y está muy cerca. Yo, <ríe> Yo pensaba, pensaba que, estás... que iba a estar más lejos como la de Palo María. ¡Eh, la de Palo María sí está súper lejos! Bisco. Sí, esta está cortita. Vengan, vengan, vengan. <ríe> vengan, vengan. Pensaba que quedaba más lejos. Yo también pensaba que quedaba más lejos, pero a lo que veo no. Está sí. muy cerquitas, está ¿eh? Muy cerca, muy cerca. Nomás pagas lo que es este el barco y ya te vienes y a 15 minutos, a menos de 15 minutos, ¿verdad María? Como a 20 minutos, Ajá. aproximadamente de boca boca y el apas, 20 minutos aproximadamente. Wow, está muy bonito. Y la verdad, se los recomiendo porque nomás gastando del bote y así quieren comer aquí, pues hay restaurantes. Ajá, aquí. hay muchísimos restaurantes. Parece novela, ¿eh? Ajá. Exacto. Y pues, sí. enseñales Paul. Oh, está verde, muy padre. La verdad está <ríe> muy horrible. padre. Eso. Nunca había venido y mi impresión, la verdad, sí, el 1 no al 10 la es un 10. Sí, se merece un 10. La verdad, se, se ve que está bien a gusto el agua, nomás que bien helada. Ahorita sí, porque es tempranito. Ajá. ¿Cuántos años tiene esta iguana? No, no me 14, 15 años. Wow. ¿Qué, Paul? Estoy preparado para volar el dron, Mario. ¿Lo vas a volar del ejecito, ah. o sea? ¿Y para volar aquí? Sí, lo vamos oh. a volar aquí. Parece. Es un tour rápido, ¿eh? lo puedes hacer tú solo porque no hay necesidad de que contrates un guía turístico, puedes disfrutar más. Exacto. E incluso hasta tus horas, no debes estar presionado. Igual, si tú quieres, te puedes traer un sándwich y una coca ah, exacto. para desayuno. Ah, eso nunca debe faltar. <ríe> Aproximadamente son 40 minutos de Puerto Vallarta a Boca y 20 minutos de Boca a Yelapa. Ajá. Son. Una hora 30 minutos, una hora Una hora, exactamente De y ya la de regreso Ajá. Pero si vienes así, por ejemplo, como les dije, sin turístico puede durar el tiempo que sea aquí en Yelapa Sí, es tiempo libre, Ajá. ilimitado e Incluso también puedes rentar cabañas, no, no les hemos mostrado Ah, de veras, aquí hay, aquí hay hoteles, para... cabañas, para si no te quieres ir a tu casa ahora mismo, pues te quedas una Exacto. noche Con tu novia sí, y sí, puedes sí, hacer otra. muchas cositas Exacto, con la vista al mar <ríe> Exacto a, O a la cascada Paul como suben a los turistas. Exacto. Qué chulada. Yo, ya cuando se mucho sí. dinero, me voy a venir el moto. ¡Ah! ¿Se va a traer una moto en panga o vas a contratar la moto, no, Mario? Ah. salud. Oh, a... salud. salud. Sí. ¡Qué chulada! Así Al... sí quiero subir, Algún Mario. día me voy a ver así. Ah. <ríe> Mira Paul. Allá arriba hay un par de, burrit de burritos, de burritos, ¿Ah? primos tuyos y primos míos. Dice Julia que la popó de burritos sirve el... para fertilizar, Fertilizar para las plantas, ah, para sus para que más rápido. Y también, también tú ah. te lo puedes poner en la cabeza y te, cre te crece más rápido. Y la barba también porque fertiliza y te crece más rápido el pelo de la barba también. <risa> sí, pregunta la madre, a ver. Porque... ¡Ah! Mario se echó poquito aquí, miren. Sí, sí me eché. Eh, por eso le está creciendo caquita, más, Julia. Este de burro. Bien, acabamos de comprar, Mario, ahorita, el famosísimo pie de yelapa. Sí, vamos a probarlo, a ver a ver qué sabe, porque es la tradición de aquí. Ajá. Si vienes a yelapa, tienes que comer pie, pie de, de yelapa. yelapa. exacto. Este, miren, este es de, de chocolate. Y, y ese, ese es de nuez, de nuez. No es. Y hay uno de plátano, pero no quisimos hoy <risa> Pero, dicen que realmente es de aquí de, Que aquí lo hacen Sí, ¿eh? realmente no. dice Es que dicen que el que lo reparte Es el hijo de la que la prepara Y la ah, que la prepara, está donde fuimos ahorita Ya a la cascada La miramos para, para haberle preguntado cómo lo hace Pero, pues eso es para que ustedes lo, lo conozcan Y cuando vean ahí el APA, pues lo prueben Vamos, Y pues a la primera impresión, Mario Ah, bueno Muy rico uh -huh impresionante ¿Eres pues. de fuera, de otro país? A ver, qué Tú que has visitado muchos países El perfecto. Ah, de Villalapa mm. Y pues bueno, ese es nuestro mm. desayuno Nuestro desayuno ahora es pay de Villalapa con Coca-Cola Coca Para que vean que no es necesario ir a un restaurante <risa> Pues bueno, Paul ya llegamos al momento de finalizar sí, este video. Sí, llegamos otra vez a otro triste final de este video. Recuerden visitar Yelapa, es muy bonito y como ya vieron no ocupan gastar mucho. si sí, se los recomiendo, la verdad está muy bonita Ajá. la cascada. Esperemos ahora sí les haya gustado el video, dejen su like. Se suscriban. Activen la campanita. Y también síganos en la cuenta de Instagram, que van por aquí, por aquí. Ajá, aquí estarán apareciendo, también aparecerá la cuenta de Facebook, que ya tenemos Facebook. Vayan a darle like y seguir. Y ahí también vamos a estar subiendo videos oh, Esperamos les haya gustado, escriban en los comentarios qué tal les pareció Y si les gustaría más videos así Y hasta la próxima Bye bye bye bye bye, bye.